Después lo podemos editar, ¿no es cierto? No. Sí. Sí. <risa> no sé quién lo va a editar, pero sí. Bueno, estamos preparando la presentación del libro de Griselda García, Bouquet Garni y Spam, el 6 de septiembre a las 19.30 horas en La Paz Arriba. Y se nos ocurrió que podían intervenir nuestros lectores, <risa> ¿Nuestros lectores? <Sí. risa> lectores de este post, eh, Aportando sus preguntas para el día de la charla. Eh, yo le haré las mías, pero me gustaría saber qué tienen ganas de preguntarle. Todo lo que usted quiso preguntarle a G.G. y nunca se atrevió. Eh, entonces, las tres mejores preguntas serán recompensadas con libros firmados por la autora. ¿Qué le preguntarías a Griselda? ¿Qué opinas?